Estos son los 5 alimentos más peligrosos con los que se debe tener especial cuidado, algunos alimentos pueden parecer inofensivos pero quizás esconden peligros desconocidos. Número 1 Pez globo El pez globo es mortal, se considera incluso más letal que el cianuro, sin embargo a pesar de los riesgos que presentan también son un manjar exclusivo en algunos países. Especialmente popular en Japón El Fugu, el nombre del pez globo preparado A menudo se sirve crudo y en rodajas finas o se agrega a la sopa Entonces, ¿Por qué correr el riesgo de comerlo cuando hay mucho en juego? Bueno, en Japón y en otros países Los chefs reciben una amplia capacitación durante varios años Antes de que les permita preparar el pescado y servirlo a los clientes La clave es Asegúrese de que, para cuando el fugo llegue al plato, se haya retirado del pescado sus partes venenosas, que incluyen el cerebro, la piel, los ojos, los ovarios, el hígado y los intestinos, ya que contienen la peligrosa tetrodotoxina, una sustancia venenosa temido por la rapidez y violencia de sus efectos. Número 2 Queso casu marzu, suena raro pero lo que ha hecho que este alimento destaque es la presencia de gusanos en su interior, Sí, gusanos como lo menciono, no parece la acción más atractivo pero este queso de cerdeña en Italia tiene numerosos seguidores, queso marzu se hace agregando larvas al pecorino, un queso de sabor y consistencia similar al parmesano, con el tiempo los pequeños gusanos suavizan el queso para que cuando esté servido el centro tenga consistencia casi líquida. Para probarlo se debe tener algunas cosas en cuenta. Primero, tener reflejo rápido para atrapar a los gusanos ya que pueden saltar hasta 15 centímetros en el aire mientras comes una porción. En segundo lugar, su estado, la razón principal por la que este Está en la lista es porque a menudo se describen como el queso más peligroso del mundo, ya que presenta un riesgo para la salud. Los síntomas del consumirlo en mal estado incluyen malestar estomacal y vómitos y diarrea. Número 3. rui barbo. Los tallos de Ruy barbo son bastante populares, por ejemplo, en la gastronomía británica. Muchos de los postres o bebidas favoritas de los británicos. Llevan este ingrediente como parte de sus recetas. Pero hay que tener especial cuidado con los ribarbo, ya que las hojas verdes que acompañan a los sabrosos tallos contienen veneno, concretamente ácido oxálico, que en grandes cantidades provocan náuseas y problemas en los riñones. En realidad, el ácido oxálico está presente también en los tallos, pero en su cantidad es mucho más mayor en las hojas. Las sustancias provocan insuficiencia renal y aunque tendría que comerte una muy abundante porción de hojas para morir, lo mejor es evitarlas. Número 4. Frijoles rojos. Generalmente está aceptado que los frijoles y los legumbres son buenos para la salud, pero hay algunos tipos que si no se preparan adecuadamente, Pueden enfermar al consumidor. Por el lado positivo, están repletos de proteínas, fibras, vitaminas y minerales. Por lo negativo, cuando está crudo, contiene un tipo de licicina llamada fitohemoglutina, difícil de describir y, es igualmente, difícil de digerir. Y así, esto último, prepárate para un doble golpe de dolor de estómago y vómitos. Número 5. No es moscada. Este ingrediente procede de un árbol originario de las islas Molucas o Islas de las Especies en Indonesia. Se trata de un producto que es clave para la preparación de ciertas galletas y es una adición deliciosa al arroz con leche y pudines. Sin embargo, si se consume en grandes cantidades, la nuez moscada tiene algunos defectos secundarios horribles como náuseas, dolores, falta de aire e incluso convulsiones. Aunque la intoxicación por su consumo rara vez acarrea a la muerte, no se trata de una experiencia agradable. Bueno amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado y se suscriban al canal para más contenidos así me ayudan a crecer. Nos vemos en un próximo video. Chao.